Hola bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video, soy Carlos Vallejo del canal de Argentina y Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a desbloquear su iPhone, su iPad o su dispositivo de IOS, que en este caso tengan bloqueado con iCloud, súper fácil y súper sencillo así que sin más, comencemos bueno chicos, en este caso, para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare for Mickey, el cual estará en la descripción del video recuerden descargarlo, instalarlo obtener su licencia y luego le damos clic derecho al icono del escritorio para ejecutarlo como administrador, bueno chicos luego de haber ejecutado el programa, como se pueden dar cuenta, tenemos tres opciones, podemos eliminar el ID de Apple, podemos apagar el sonido de la cámara, pero la opción que nos interesa es la principal, quitar bloqueo de activación iCloud le damos clic en empezar, ok, aquí vamos a marcar esta casilla y luego le damos clic en empezar, lo primero que tenemos que hacer es conectar el dispositivo a la computadora, mediante el cable USB ahora fíjense que luego de conectar el dispositivo, aquí el programa de Formiki se va a encargar de descargar la herramienta del jailbreak para poder continuar con el proceso, ahora ya luego de que se haya descargado el jailbreak vamos a conectar en otro puerto usb una memoria usb un pendrive ok entonces aquí conectamos el pendrive conectamos la memoria usb y esperamos a que en este caso el programa lo detecte ¿okay? es una memoria de 16 gigas entonces bueno luego de conectarla le damos clic en empezar y Aquí nos advierte de que vamos a perder la información de la memoria USB. Así que por si acaso hagan un respaldo si tienen información importante. Luego del respaldo le damos clic en sí para que en este caso se formatee. La memoria USB, se pierda la información, pero que al mismo tiempo instale lo que viene siendo el jailbreak en la memoria USB. Bueno chicos, ya luego de que se haya instalado el jailbreak en la memoria USB, aquí como se pueden dar cuenta, nos indica el próximo paso que tenemos que seguir. ¿ok? Prácticamente lo que tenemos que hacer es reiniciar la computadora, entrar en la BIOS de la computadora para poder iniciar el jailbreak con la memoria USB y poderle hacer el jailbreak al dispositivo, recuerden que a la hora de reiniciar la computadora tenemos que presionar una tecla en especial según la marca y el modelo de la computadora que tengamos. Y luego de en este caso reiniciar, y luego de entrar en navíos, posteriormente hacemos el respectivo jailbreak. Bueno, chicos, pues como no se pueden dar cuenta, estamos reiniciando la computadora, entonces tenemos que tener preparado la tecla que vamos a presionar para poder entrar en la BIOS y configurar la memoria USB para que inicie antes que el Windows el programa del germinador, entonces esperamos aquí a que se reinicie en su totalidad. Recuerden que el iPad o el dispositivo que tengan bloqueado por iCloud también debe estar conectado y bueno ya aquí se está reiniciando, entonces presionamos la tecla correspondiente, ¿ok? Y vamos a entrar en la BIOS. Este es la BIOS. Lo importante que hay que tener aquí en cuenta es que hay unas teclas que podemos utilizar para desplazarnos entre las opciones, ¿ok? Y hay una tecla en especial para poder, pues, marcar y cambiar las opciones. Entonces, lo importante acá es irnos hasta el apartado de boot, ¿ok? Y aquí, como se pueden dar cuenta, tenemos lo que viene siendo el USB. Ese USB debe estar en primera posición para poder guardar los cambios y que posteriormente... Eh, al guardar los cambios se puede iniciar el proceso del jailbreak para que en este caso cuando guardemos los cambios se reinicie entonces bueno y aquí como se puede dar cuenta luego el reinicio va a iniciar el programa del jailbreak no va a iniciar Windows, va a iniciar el jailbreak entonces esperamos a que inicie y bueno ya luego de que en este caso inicie el programa del jailbreak hay varias cosas que hay que tener en cuenta número uno nos podemos desplazar con las flechas aquí lo importante es entrar en las opciones y aquí en las opciones marcar las tres primeras casillas. ¿okay? Esto es recomendable. Luego nos vamos hasta el menú principal ¿okay? y vamos a iniciar el programa de Yemen. Aquí, muy importante, las letras naranjas deben verificar de que efectivamente el dispositivo está detectado. ¿okay? Y ahora le damos clic a la opción que dice estar para iniciar el proceso de jetting, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es colocar el dispositivo en el modo. Le damos en Enter, entonces aquí vamos a esperar a que el programa, en este caso del jailbreak, reinicie lo que viene siendo nuestro dispositivo, pero como se pueden dar cuenta, el programa hace absolutamente todo, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Y aquí tenemos nuestro iPad con el logo de iTunes, ok. Muy importante. Ahora tenemos que en este caso colocarlo en el modo DFU. Para eso vamos a presionar los botones físicos de inicio y el botón de eh, encendido y apagado. Pero como no lo solicita el programa, cuando estemos preparados, le damos en iniciar, presionamos los dos botones al mismo tiempo. Okay. Y cuando en este caso finalice el conteo, vamos a soltar el botón de encendido y apagado, pero todavía vamos a mantener de presionado el botón de inicio, hasta que en este caso el programa del Jerry detecte el dispositivo vivo de Apple. Ahora esperamos a que en este caso la barra cargue en su totalidad. Ok, un consejo que yo les doy es que se les aparece este mensaje y no se reinicia el dispositivo automáticamente simplemente desconecten el cable y luego lo vuelven a conectar, ¿okay? No debería de ser necesario este proceso, pero de igual manera si no se reinicia lo pueden hacer sin ningún problema. Cuando lo hagan, como se pueden dar cuenta el dispositivo se va a reiniciar y ya en este caso cuando se reinicie ya vamos a estar en el proceso de diagnóstico, súper fácil y súper sencillo, ¿ok? Con este método ya podemos continuar para poder desbloquear nuestro dispositivo que está bloqueado por iCloud. Okay. Muy importante tenerlo en cuenta porque en este caso acá, cuando aparezca el DOM, podemos darle en DOM, podemos darle ENTER y podemos salirnos, podemos reiniciar la computadora. Bueno chicos, ya luego de reiniciar la computadora, recuerden nuevamente ejecutar el programa de... TinoShare for me Key. Okay. Le damos clic en empezar. Y a partir de este punto lo que viene siendo el dispositivo debe de estar conectado a la computadora. Le damos clic en empezar. Y fíjense que aquí se va a encargar de detectar el dispositivo conectado. Pero a diferencia del caso anterior, aquí ya nos aparece la información del dispositivo que tenemos conectado. Quiere decir que ha detectado el dispositivo con el jailbreak activo. Entonces le damos clic en empezar. Para que en este caso se desbloquee. Y fíjense cómo ocurre la magia, el proceso, ¿ok? En tiempo real. Aquí se queda congelada la pantalla en algún momento del proceso y posteriormente nos aparece este mensaje totalmente normal. Aquí esperamos todavía a que continúe con el proceso, con el desbloqueo y en el momento menos esperado nos va a. Mostrar las aplicaciones y vamos a tener acceso al dispositivo Ok, fíjense que aquí ya nos aparece que el bloqueo de activación de iCloud se ha quitado con éxito Y luego del Respring, luego del reinicio, podemos presionar el botón Y como se pueden dar cuenta, ya tenemos acceso al dispositivo De esta manera lo podemos desbloquear, súper fácil y súper sencillo Así que pues nada, espero que les haya gustado eh, bueno, recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video Espero que si les ha gustado el video también nos dejen su like, su me gusta Y también los invito a que se suscriban a nuestro canal Tino Share Spanish Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish Y nos estamos viendo en una próxima ocasión Muchas gracias y hasta pronto Bye bye Miren esto, qué maravilla Excelente, espectacular